Hola, qué tal, R ranitas del canal. Aquí Campeón video por ustedes. Hoy estamos en Minecraft con Alexi, Beto y Rabbit. Hola, papu. Hola. Uh -huh. hola, uh -huh. hola. Hola, qué estamos? tal, chicos. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estamos gucci. Ah, muy bien, muy bien. Muy Muy tú. Muy bien Está muy, muy muy, muy bien. Ta, ta muy to, muy, muy to bien. Bueno, me, me alegra que se ah, muy bien. Ah, has notado mis clases, mis clases de portugués, ¿no? Sí, sí, sí está, está perfecto, eh. Panita. ¿Qué tal el portugués? Yo yeah, sé palabra no. portugués Por ejemplo, no. él es un filo de la p no. <risa> Vale, panas, los he traído hoy a un escondite Pero no. Es un escondite cualquiera. Es un escondite en miniatura. Mira, eso nomás, papu. No vamos a meter ahí. ¡Hola, qué guapo! ¡Hola! Y sí, mira, esto es, un diga ahí. Sí, sí, sí. Una ranita del canal, papu. Una sí, ranita del canal. Mundo. Claro, y se preguntarán, ¿cómo vamos a escondernos ahí? Pues mira, aquí tenemos unos objetos muy apreciados que con esto podemos, mira, volvernos pequeños. ¿Cómo? Ahí está. Somos chiquititos! Somos ¡Los pisos, los, los pisos! ¡Ay, no! ¡Ay, quítese, quítese! ¡Sos papas asquerosas, hermano y pues nada chicos vamos a ver quién le toca encontrarnos a ver a ver qué el primero le voy yo yo yo yo, yo yo yo yo, yo. Uh, me salvé, <ríe> hermano Le doy, le doy, verde wow. yo, yo tengo el poder de, de, de las clases portuguesas panita. Voy a lanzar de de guerra. Vamos Pila, puta, el, no, el prendí, el no, te creo. toca, te, sí, sí, sí, te va a tocar encontrar Vale, Aquí tienes tu kit y aquí tiene, tenemos el kit de nosotros. Ahora vamos a hacer, tenemos cuantos. ¡Oh, perfecto, perfecto, tenemos panes, y un bolillo. A mí me gusta matar a enanos, venga para ¿Qué acá. ¿Qué es de bolillo? No. Hola, a, oye, oye, oye what the fuck. Tú cuenta, ve a contar, ve a contar aquí, chico. Ve a contar ahí mientras cuenta, nosotros vamos donde vamos a escondernos. Oye, ¿Y qué, y si nos metemos dentro de ti? ¿Quieres entrar dentro de mí, hermano? Ven, ven, ven, ¿Cómo? ven. Ven para aquí, ven para aquí. Yo ahí no, no entro, ven, ven. eh, yo ahí no entro. Vente, vente, vente, vente Rabito, ven. Sí, siempre me he preguntado cómo es un kepling por dentro. Así que vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. No, no, Mira, por aquí escalamos. Y aquí estamos, hermano. Rescondiditos No nos va a encontrar, brother. Ven, me ven aquí abajo, oigan. Aquí. 9, sí, pero... 11, 40, 50. Voy. ¡Muy, Les di tiempo! A no ver, manche. ¿dónde están? ¡No manches, no manches, viene Betofi, hermano! ¡Papu, papu, qué mi, mi, mi, ¡Me voy a hacer un poco! ¡Confirmo la teoría de que no tiene cerebro, no tiene nada! No, no, ¡Oh, okay, que están en el cerebro de Capley. ¡Oh, <risa> matazo! Ay, no se vale escuchar las conversaciones, hermano. De desgraciado! ¡Los veo! Y ahora, ¿cómo vas a subirme, Tofi? ¿Cómo vas a subir, <risas> hermano? tengo una idea, tengo una idea. ¡No! No, es la no, no, no, no, no, no. No, corre, Tienes la trato, más, corre, corre, corre. No, no, no, no, no, no, no. no. mamaste. Oye, oye, oye. Ah, que me oye. mata. Oye, si, si, si, si, no me das desgraciado. Te doy, te doy, ¿dónde está la Lexi? No, va, va, va, va. no, oye, oye. No seas, no seas soplón. Luto, luto. ¿Dónde está Lexi? Voy a matar a tu Rabito. Lute, Lo lute. Tira, tira, tira. Lute, lute, lute, lute. no, lute, lute, lute. Lute, que te vendieron, no. mi pana. No, ah, pero brother, no, no, Mira, mira. Mi... mira. Te ah, enseño sí, el trasero, ¿sí? tonto. ¿Ah, sí? O muéstrame tu trasero, boludo. A la madre, no. Te lo, te lo enseño, no. te lo enseño. Cuando puedas subir aquí, imbécil. <ríe> espérame, espérame, espérame, espérame, un segundito. Ay, mira lo, lo que me que voy voy voy no, nada, Corre, nada, ¡Corre no! Alexi, corre. Corre, hermano. <ríe> <ríe> mamá está, Alexi. Mamá está, Alexi. ¿Oye, Necesito que lo hagas. Vamos a apoyarlo, Kipri, vamos a apoyarlo. Lo voy a traer para acá, mamá. No, no, no, no, corre, ¡Sí, corre, corre. Ya, no me meto para No, hermano. Hermano, están? ¿Dónde están? ¿Están? ¿Están? ¿Están? ¿What? No nos vio, ¿No, no nos vio. No nos encuentran, no nos encuentran. ¿No? No, no te vale porque Alexis Alexi, Alexi es blanco. y salta, salta, salta, salta. y salta. Seguro que puedo saltar? No, no, ¿Qué hacen ahí, bro? ¿Qué ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para hacen ahí, bro? ¿Qué no, mi pana, no, no, no, no, no, no, no, corre, corre, corre, corre. no, no. No, Alexis, Alexis, no. Tú, ¡No! Alexis, Alexis, Alexis. Necesito tu sangre, mi pana. <risa> deja de correr, desgraciado. Okay, Mira, aquí Alexis, no me, me, me ve, ve, aquí me me me ve, no me ve. Te dejo vivo si viste dónde la última vez a Caple. A de ti. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Alecí! ¡Corre! ¡Oye, pero loco! ¡Que que tiene Walkar! ¡No le puedo pegar! ¡Qué asco! Falta el boboso de Alexi, Alexi. ¡Atácalo! ¡Ahí está! ¡Hija de perseguirme! ¡Aquí le hueles solo las patas a Capri! ¡No tenías que ver ahí! No. vamos! ¡Derrótalo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Alexi. No te vas ¿Qué a ver. Ah, no manches, loco no Fusilaron a mi pana Eh, pues lo no has logrado, Betofi Primera ronda completada, oh. hermano Vale, mis panas, ahora Tenemos que dar la segunda ronda A ver qué nuestro caos, ya no le puedes dar, Betofi A ti ya te tocó, vale, tú te estás libre Vale, vale, vale, a ver, mi pana Eso se enfine entre Alexi Rabito y mi persona Anda pa' allá, bobo A ver, a ver oh. ¡No! ¡No! <risa> Ah, vale, vale, por no manches bro, no, Te vale, me toca. Plata, bro. Oye, qué mala es, suerte Oye, Alessi, mira esta oportunidad para vengarte de Betofi, bro Es verdad, voy a por ti, Betofi Gracias, al final no vengas por mí, poco. Vale, ahora vale, vale. Vale, vale, correr vamos, vamos a escondernos, vamos a escondernos, nos volvemos pequeñitos Y nos escondemos <risa> Amigo, ¿Dó? yo me a los ojos de Capley 3. Como que los viejos, hermano No puede 4... ser A ver, a ver, yo estoy escondido aquí Estamos 8... aquí en comunicados, Beto No es pues por ser chismoso, pero Rabito está intentando subir un árbol ¡Hola, me bueno, no ¡8, 9, 10! ¡Ahora sí salgo! ¡A capturarlos a todos, imbéciles! Okay. ¡Apley, mírame, mírame! Mama. ¡Ya, ya! No. ¿Qué haces, hermano? ¡Has acostado! Eh, yo también puedo acostarme. ¡Hola! ¿Dónde, ¿Dónde estaré? ¡Ahí está, hermano! ¿Dónde está ¿Dónde ¡Mira! ¿Dónde el Rabito? ¿Dónde <risa> Amigo, yo te doy pistoletis ¿Por qué por favor, se ríen mal, tanto? No, se escondieron de nuevo en el Kapli gigante, ¿verdad? Ajá, no son creativos para los escondites ¡Mi Topi! ¿Qué, amigo? ¡Loco, ¿Me loco, loco! loco? ¡No me puedo parar! ¿Qué, ¡No! ¿Qué? ¡No me puedo parar! amigo. No, ¿Cómo que amigo, amigo? ¿Qué ¿qué amigo? Te te no se te para, bro? ¿Qué pasó? Bro, bro, bro, no me puedo parar, estoy acostado ¡Ay, ¿What me the caí? fuck? No. ¿Quién se cayó? ¿Qué se cayó? ¿Qué ¡Ayuda! No, no, me quiero dejar Hijo oh, de listo. tu madre, estás estás violando las leyes de la física y la termodinámica. No. Uy, que se me sé, pero corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¡What! ¿Eso es, ilegal. No ¡Es ilegal! ¡Qué ¡Es ilegal, es ilegal, hermano! Maldito, por torsionista sí, no Oye, oye, escapar. pero ¿por qué? ¿Por qué? Deja el pues, su cuciame, ahí estaba Betofi atrás <risa> ¿Cómo que atrás? Espera, espera, espera, Kaplay, Kaplay Te daré una oportunidad para que te escapes A Sapeame ver, al, al, al Betofi Y po juntos podremos acabar con él Te sapeo, te sapeo, ven hermano, no, sígueme no, El Betofi No, Betofe. Te, Betofe. no. Tú te puedes volver gigante, hermano ¿Y por qué corres? Ay. Rasillas el, el, las nalgas en Hombre, el cielo, Hombre, me pico un poco oh. el trasero, déjame en paz <risa> Te están limpiando, mira, Betofi está allá. Arriba en la cabeza, en la cima. ¿Cómo? ¿Cómo que está ahí arriba? Hola. Bien, ¡Uy! Arriba. ¡Es la es ¡No vale, vale! vale, vale. ¡Nos escondemos, nos escondemos! ¡Me quieren matar! No, me ¡Ayuda! ¡Voy a acabar contigo, Ramiro. ¡Ok! ¡Ok! Ya me das oportunidad, ¿verdad? A mí no me matas, bro. No eres muy bueno escondiéndote una semana. ¡No! ¿Pero qué te pasa? Ahora nos toca ayudar a la Lexi, Alexi. Hay que buscar Ayúdenme. a mi topi, bro Amigo, la herencia de mi papá me sirvió Soy bueno escondiéndome no, no, ¿qué pedo? Ah, ¿cómo? No, no, Eso no Sonó muy, muy triste A ver, por acá arriba no estará, ¿no? En el Kepler. qué play, no, ¡Qué flip, no, no, qué ¿No te das cuenta de una pequeña manchita que está aquí? Mira, mira, mira No hay ninguna mancha Es verdad, es una mancha. hay una pequeña manchita aquí es Como un pixel no, ahí no, que no cuadra ¡Es lo no. de un oh madrazo! ¡Yo lo ahí está, golpeo! ¡Ahí está! ¡Ahí está lo bajé! ¡Dale, Alexi! ¡Pégale! ¡Pégale! No, no, no! no, no, no, no, no, no, no. Yeah! No! Bueno, bueno, bueno, ahora esto entre Rabito y yo Vamos a ver aquí. quién yo, va no tocar, bro, ser, bro, bro. yo no voy a hacer, yo no voy a hacer, mira uh -huh. No puede ser, <risas> Le tocó a Kapli Oye, oye te la buscar. compro, bro ¿Cuántos NFTs quieres por ese bloque? Me quiero 3.000 NFTs Así que dame, <risas> dame, No, no, mejor voy a, ¿Me voy a encontrar Me vayan a esconder, asquerosos Qué malo okay. eres sobornando, eso ya no vale nada No nos va a encontrar ¿Cómo no? no, no, no, no, no ¿Cómo no? no. ¿Listo? ¿No? Aquí voy ¿En dónde están, hermanos? Mi escondite bueno, es como Loco, yo brillo, me gusta brillar Uy, Me uy, uy? gusta brillar <risa> Hermano Hermano No te no debiste decir una respuesta muy obvia Hermano <risa> Hermano hermano voy, ¡Deja voy, de, voy. de dormir en el trabajo! ¡No! ¡Deja de no tra, dormir espécie, en el trabajo! Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy, ¿dónde están? ¿Se escondieron? no fin, dos fin, acaba de dormir, nos estamos muriendo, deja de dormir! Me oye, me eh. ahora quedan los dos blanquitos, el rabito y la Lexi, ¿dónde están? Uy, ¿dónde estaremos? ¿Dónde, estaremos? dónde está? Nos perdimos con el viento. No recuerdo ni siquiera el de mi pana. Ahí está, ahí está. Deja de disparar, no hice nada. Padre, por padre, aquí padre, lo escucho padre, padre. Escucho, escucho Hot Dog caliente, hermano Hot Dog Perro caliente, perro caliente Yo te ayudo Uyuyuy, uy, uy, está? Se perdió, Los he Los he perdido ¿Está comiendo? Ay, está comiendo, ay, está comiendo Alguien comió, alguien comió Sí, sí, sí, sí sí. los ciegos Con ciegos Está con aquí, ciegos. ¿Está por aquí, ¿Está por aquí, cerca? <ríe> <ríe> aquí, aquí. <ríe> Nos están diciendo que somos ciegos boludo. Ah, Me, aquí aquí. me aquí, aquí, aquí estoy. Oye, pero ¿cómo puedes saltar mientras estás sentado? Oye Ah, habilidad, papá Porque yo entrené con CR7 ¡No! No manches, no, manches! se resiente no, me no, me no corre así, hermano. La hackeo, corre ¿Qué, rápido. ¿qué, qué? Oye, no. No, no, no, no se vale. Bueno, igual, igual murió. Oye, ¿sabes queen de que a veces las nubes tienen forma de animales? What? Es verdad, tú eres un animal. Oye, bien oye, feo. ¿Un feo? Oye, oye, animal. Nos dio algo tú? muy obvio. <ríe> <ríe> gente. Nada, aquí gente no miren encuentran. aquí, miren. <ríe> <ríe> miren esto, esta está un oh, rayo, what the fuck? Corre. No. ¿Qué ¡Eh! ¡Pero también corre sentado! ¡No se sabe activar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! no. Ok, ni modo, hermanos, ¿Ya falleciste? Esta es la última ronda y pues ya todo nos tocó. ¡Uy! ¿A quién le to... va a tocar? Bro, obviamente yeah. te tocaba a ti. <risa> <risa> ¡A mozinho no habla portugués. No, vale! mamá! Bueno, no, vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! Tú, Ay, tú, tú, tú va a contar a Vamos a escondernos, hermano Esta vez no voy a esconder ¿Sí? No. no. Dos, he tres Voy a esconder aquí esta vez Hola, Lesslie Mira, mira, mira, mira Me he robado una de estas Para contraatacar no. sí. ¡Y yes. diez! ¿Y eso sonó... no, ¡Allá no, voy! No manches, bro No los voy a encontrar nunca <ríe> este Es el mejor esqueleto de todos <ríe> Amigos, quiero jugar con ustedes un rato ¿Dónde están? No te vamos a decir Oigan, que ya voy a tener mi muñeco personalizado de los porque ahí va a estar el cumple pequeño, el Alexi pequeño. No, no, no, no, no, no, como que muñecos personalizados. Qué oh. decimos, claro, claro, claro. Pues, pues, pues ya lo no, vi, no, ya no, lo vi. vi, está corriendo por el campo. Mira, uh, lo estoy viendo? Acabo de ver un pequeño Alexi. <risa> ¿Sí, ¿Sí, no este Alexi aquí, perro! Bienvenido cuál es ¡Bienvenido a la casa! ¡Vamos a contraatacarla! <risa> pues, ¡Pégale! ¡Tómele, perro! ¡Tómele! Déjalo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, y ¡Pégale! ¡Pégale! No, la no, no, no, ¡No! ¡Me hago grande! ¡Me hago grande! Pues pues tú, pues tú, que nosotros, te nosotros te también tenemos el ¡Poder! poder! ¡Nos hacemos grandes! No, vamos, ¡Dios! vamos, vamos. Pues esta vez es perdió el rabito. <risa> esconderse, esconderse, corre. Vamos, <risa> vamos, vamos, vamos, vamos. Oigan, eso es <risa> trampa. Ahora sí es el escondite verdadero. El otro era fake. A ver si nos interesa. Es que les gusta ¿eh? jugar sucio a ustedes, ¿eh? Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Papus, pues estoy super equipado ahora. Sus no me van a hacer nada. ¡A la madre, loco! ¡Ah, ahora sí! ahora sí! te ahora sí! bueno ahora sí! sí! le ahora sí! compa sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! espera, ahora sí! ahora sí! ahora sí! ahora sí! ahora sí! ahora sí! no, ahora sí! ahora sí! ahora corre corre, corre, sí! ahora sí! ahora ¡Paple! ¡Ayuda, Paple! No, no ¿cuál ayuda! no. ¡Ayúdenme, ayúdenme, Chucha! No, no, no, no, no. Oye. Rabito, no, no, ahorita no, no, nos no. podemos abrazar. Adiós, Rabito Mongol. No, no, no, no, no, no, no, no. What, what, what, what qué, quítate, quítate, quítate. No puede ser. Voy, cambiar a cambiar ahí, matar, voy a cambiar de escondite, voy a cambiar de escondite. Vamos rápido, rápido, rápido, rápido. Me escondo, me escondo, me escondo. mi pala! El, el rabito está bien Mongol, me descapel. Uy, lo trajiste a nosotros, sucia ay, ay, lo estoy viendo, no, qué miedo Uy, Se me no, escaparon vamos. esos sucios no, no Eh, lo veo, lo veo, no veo No, no, no, no, no, no. no Batafi! No, me... <risa> ¡Uy, hermano, uye me Beto, ya voliste Hombre, Alexis, ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos? Uf, claro, que aquí de panas hay que buscar esa rana sucia y Es papu, verdad, padre, no gracias. y Amigo, amigo Me camuflo con Kepli Amigo, no más había un capri, ¿no? Es oye, tonto. como que acaba de aparecer un capri gigante, ¿no? Uy, no, no vaya a ser que, ay, ay, perdón, ay, se me fue el padazo. No, oye, oye, oye, oye, oye. Oye, espera, que siendo gigante no le podemos pegar. Y con tu <ríe> bario, Soy ni No, no. Que al final sentimos la ira de Rabito, loco, ¿dónde conseguiste esos trajecitos loco, del tanque, bro? ¡Comandos hacker, loco! ¡Comandos hacker! Comando Para que nadie se mete robo. conmigo. Ropa Uf, robo robo el latino. Robo. Oye, perro, perro caliente, vamos a comer junto. No, no, Ay, de... no. No, no, no, no. Ay, yo lo hago Y bueno, te espero es que les haya gustado muchísimo el video. Si es así, no olvides dejar tu like y comentar. Eh... Patata. Yo quiero una rana sana. No, no, no, no, patata ¡Toma! Y no se recibe este video, adiós